Una, una confrontación un problema eh, con el equipo de esto y sí, claro que lo tuvimos, tuvimos saliendo de pari nos encontramos y, y había esa confrontación y, y una vez en un pari de caserío no me dejaron sacar mi carro y yo tuve que oír a esto tirando toda la tiradera en, una, en, en, en un pari este y yo estaba allí pero nunca me hicieron daño nunca me sabes no tampoco era así me entiendes como la gente piensa pero sí que había el roce y te miraban y te decían, para que se lo diga, para que se lo diga, que ahora estamos tirándole, ¿entiendes? Y eran cosas así, sí me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, ese día, ese día estaba con Anonymous. Anonymous, está, Anonymous. Tú, tú, tú, o sea, tú estabas en un party, le tocaba cantar a Héctor y te trancaban en el carro no, para escuchar no, Nosotros cantamos, nosotros cantamos, se suponía que no hubiese tiraera ese día, okay. que no cantara nadie tiraera. Y la gente empezó a decir, tiraera, tiraera, nosotros respetamos el código de no tiradera y no tiramos y nos fuimos don marcevallo estoy tratando de sacar mi carro y me bloquean y se wow. sube esto a la pa pa pa pa pa yeah. y empieza el rompe discotecas y los 30 temas así entonces mira <risa> yo tuve que ver todo el show de la tiradera y porque ya don se había ido entonces eh, eh, obviamente don logró salir y yo no logré salir y, y pues yo me quedé en el carro y tuve que esperar a que se acabara el show de Héctor y que oyera la tiradera para que supiera que él sí si nos tiró, no importa si no hubiese tiradera. Y en verdad ahora me río porque fueron cosas... Pero, pero en realidad, en realidad, fueron, fueron momentos que, que ahora me río. Esto es mi amigo, nosotros nos vemos, voy a su, voy a su servicio, he ido a ver sus prédicas. No, es no en ese momento, Don Mano no te decía, Mario, yo quisiera como que esto parara. Que no tuviéramos es que no hablábamos de eso no hablábamos de eso, tratábamos de no hablar de la, nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo o sea, mira, el problema es que la gente piensa que todo siempre está en la mente de las personas y cuando hay tiradera y tú te encuentras con la persona, puede ser el momento en que esa tiradera sí se habla de eso, pero mientras tú no, mientras tú estás en un avión montado, cantando en Turquía, yo viajé de Turquía cuando tomo mal, yo viajé a Corea del Sur yo viajé este, a todos, todos los, los, los estados de Estados Unidos los corrimos toda Latinoamérica no hay tiempo para pensar en una tiradera porque tú estás haciendo dinero claro, claro o sea, en realidad no había tiempo para pensar en eso si sí yo sabía la tiradera el día que salió la tiradera yo, yo iba la, nosotros, la de Héctor la la cuéntame qué pasó cuando salió la canción de Héctor 13 minutos no, la la ese día que salió la canción yo estaba con, yo, nosotros nos íbamos de viaje, la canción salió creo que a las 12 de la medianoche o por la noche, y por la mañana toda la prensa de Puerto Rico y los radios estaban poniendo la tiradera, wow, no, esto le tirado a Don y la tiradera estaba fuerte. <risa> Inclusive en la tiradera él me mencionaba y decía, dile ese chaval que se quede en sí. el radio. Sí, Entonces, ok, <risa> sí, me acuerdo <risa> ese beso. Entonces, eh, eh, esto le decía que yo escribí con Lele, eso ya yo lo conté, porque tú no dices que tú escribes con tres, con fulano, con y con el cabrón de Mario, decía. La expresión. So, dile ese charro que no cante. So, a mí me dio, yo dije, diablo, esto me tiró una canción, me dio pauta. En realidad yo lo vi así, yo lo vi como que esto me mencionó una canción y todo el mundo empezó a buscar quién era Mario, los que no me conocían. Sí. Ah, Mario escribe también. So, mucha gente supo que yo también componía. Cuando esto lo dijo en la... Yo carrera. supe, y la verdad... Te voy a ser sincero, yo supe que tú le escribías a Don fue en ese momento, cuando él me ¿Eh? menciona Sí, que cuando no esto me mencionó, yo creo que yo sí o Si hubiese redes en ese momento, si hubiese Instagram, yo cogía muchos pues. followers. <risa> <risa> no, sí había, no, había, no, había, no y Don, había, Y Don, y Don, y Don, en el momento que sale la canción. Yo, yo, no, hablé con, ¿sabes? yo no hablé con Don de la tirajera Don, uh -huh. Don sí que... Obviamente, sí, don sabía de la tiraera, pero nos íbamos a montar en un avión. Y, nosotros, y yo llegué al aeropuerto escuchando la tiraera. Yo llegué al aeropuerto de Puerto Rico escuchando la tiraera con Carmelo, uno de los bailarines que fue el que no, fuimos, eh, porque la tiraera decía: Hasta a los bailarines le pusiste un chaleco, unas cosas en la tiraera. Sí, sí, sí, yo me acuerdo. Y yo decía: Dígame, qué fuerte está la tiraera. So, nosotros la íbamos oyendo hasta llegar al aeropuerto. So, con la mirada, ya yo supe que don sabía la tiradera, pero que no íbamos a hablar de eso, ¿entiendes? No, no, no. nos sentamos como que analizar la tiraera. No y nada, es bueno, pero... y es bueno que tú expliques eso para que la gente a veces tiene esos rumores urbanos, como tú dices, y no está muy claro.